El presidente del Partido Revolucionario Dominicano en esta ciudad de San Francisco de Macorís, Siquio N.G. de la Rosa, afirmó este viernes que esa organización política todavía no tiene candidatos a ningún cargo de elección, ya que serán escogidos a partir de octubre, a través de convención de delegados, de dirigentes o por encuestas. Esta semana que pasó, eh, específicamente el miércoles en la tarde, una reunión con todos los alcaldes activos de nuestro partido y los diputados. O sea, que se está en ese proceso, pero de una manera ordenada y silenciosa, porque es todavía no es momento de propaganda política, sino de trabajo administrativo para eh, los que van a participar. Esa es la palabra, y por eso se ve como si fuera una timidez, pero se está trabajando arduamente en eso. Y hay un gran entusiasmo. Eh, hay muchos aspirantes, mujeres y hombres, jóvenes, eh, que van a ir en la boleta. Y el PRD lleva un ritmo de que va a llevar candidatos en todos los municipios y toda la provincia del país. Si QNG de la Rosa no descartó las posibilidades de que esa organización política continúe aliada al Partido de la Liberación Dominicana. Eh, eso está. Permanentemente sobre el tapete, este, inclusive eh, ambos han hecho reservas, tienen la obligación de, de, de hacer la reserva del 20%, lo que pasa es que como todavía tienen eh, fechas eh, que le permite eh, darle un poquito más de larga a eso, no se ha concretizado lo que finalmente se vaya a concretizar. Eso no quiere, ha dicho, de que en un momento determinado también eso pueda quedar eh, disuelto. y NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.